Hola, ¿qué tal todos? En el día de hoy les voy a enseñar cómo yo puedo hacer las mayúsculas acentuadas, o sea, las vocales, ¿ok? Lo primero es, les voy a enseñar dos formas. La primera forma es que vamos a poner el teclado en español, ¿ok? Puede ser español, no importa el país, en español, porque recuerden que en inglés no existe las vocales acentuadas, ¿ok? En español. Entonces, una vez yo tengo mi teclado en español, esa tecla que está ahí es la que vamos a utilizar y vamos a poner el teclado en mayúscula, ¿ok? para que me escriba letras mayúsculas. una vez yo tengo el CAP en mayúscula miren cómo me escribe todas las letras en mayúscula, ¿verdad? luego de eso yo simplemente le voy a dar al botón D ese botón que está ahí y voy a presionar la vocal que yo quiera si quiero la E si quiero la I si quiero la O, si quiero la U, perdón, si quiero la U. La otra manera de hacer vocales acentuadas es de la siguiente forma. Por ejemplo, una palabra común, que es la palabra hábito, yo la escribo en minúscula. Yo sé que la palabra hábito lleva un acento o simplemente alterna 160, que es la acentuada, ¿verdad? Entonces, simplemente, ahora yo vengo, sombreo la palabra y le doy aquí al botón donde dice mayúscula y eso me va a hacer, que me va a convertir esa palabra que yo seleccioné en mayúscula todas. Vamos a hacer otro ejemplo, vamos a escribir la palabra música, ok, sabemos que música lleva asiento en la U, alterna 163, simplemente yo sombreo la palabra música y le digo que quiero todo en mayúscula, por ejemplo, aquí vengo de nuevo. Y cambio a mayúscula. En caso de que, por ejemplo, me interese borrar y escribir otra palabra, por ejemplo, lo puedo hacer. ¿Lo ven? Nada, señora. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo.